ya que con esta sesión estamos iniciando eh, una serie de encuentros, de reuniones, eh, donde estamos eh, compartiendo eh, aspiraciones, eh, perspectivas y estamos compartiendo el Dharma. Y cuando se hace esto, es, un, es una conexión poderosa y es un karma poderoso que, que se genera. Y por lo tanto, eh, es digno tomar unos minutos para realmente pensar qué queremos lograr. ¿Qué queremos lograr juntos? Eh, como una comunidad que aprende y practica juntos que queremos eh, generar dentro de nosotros con los esfuerzos que estamos haciendo para eh, profundizar y expandir nuestra, nuestra práctica. Y simplemente tomemos unos, unos momentos en silencio eh, para reconectar con lo que te hizo querer eh, aprender sobre Cheresic. o lo que le hizo querer llegar a un centro budista y explorar esta, este, esta manera de ser. Cuando empiezan con eh, prácticas eh, donde usamos la visualización o la, los mantras y la meditación eh, de, con deidades, eh, estamos entrando una... Creo que lo podemos llamar una metodología muy particular eh, que se encuentra en el budismo tibetano. Y viene de una tradición que eh, no quedó transmitido, o quedó más bien eh, perdido en muchos otros eh, linajes, que es el vehículo de tantra, o tantrayana, o vajrayana. Ya saben, que llana quiere decir vehículo. Y vehículo, ¿por qué se usa vehículo como analogía para diferentes eh, juegos de práctica o metodologías? Eh, vehículo se refiere a cuánto puedes cargar y cuán rápido puedes ir. ¿no? Y vehículo eh, se organizan en tres vehículos, uno es el vehículo eh, que podemos decir de la, hacia la liberación, donde estás enfocado en liberarte de tu sufrimiento, de lograr lo, eh, un nivel de completa libertad de tus emociones perturbadoras y de tu karma. Y quien estás cargando en tu vehículo, te estás cargando a ti mismo. Y es una toma de responsabilidad para su propio futuro. El segundo vehículo, vehículo, vehículo, vehículo, vehículo eh, es Mahayana. Y Maha quiere decir grande, o sea, es un vehículo más grande. Eh, y en un vehicula, vehículo más grande puedes invitar toda la familia, todos los vecinos, los mascotas, los animales, ¿no? la gente que vas encontrando en el camino, puedes invitar todos, más grande es tu vehículo, más seres puedes invitar y, y cargar. Y Mahayana está marcada por esta, esta motivación altruista de que no es suficiente que yo me encamino y yo progreso hacia felicidad y liberación. liberación. Yo necesito estar trayendo otros conmigo. El tercer vehículo es vajayana. Vajra es una palabra que quiere decir varias cosas. Uno es eh, relámpago. Relámpago es muy rápido. Otro es diamante, que es el más firme de todos, todas las piedras. ¿no? De, de to todas las las gemas ¿no? y ese vehículo el vehículo de Vajrayana está eh, marcado por su eficaz eficacia eficacia, eficacia. <risa> voy a aprender también algo de español <risa> eh, con en el vehículo Vajrayana es, es un vehículo que se hace basado en práctica de Mahayana. O sea, la, el juego de enseñanzas impulsadas y motivadas por la compasión y una actitud altruista que quiere traer todos contigo hacia la felicidad. Esta motivación es la motivación que anima todas las prácticas en este vehículo del vehículo del Vajrayana. Y la práctica de Cheresik eh, se encuentra en ese juego de enseñanzas, en las enseñanzas de Vajrayana. Y en el vehículo de Vajrayana lo que sucede es que estamos trabajando con... Eh, diferentes seres iluminados que están identificados o están asociados con ciertas cualidades. Cuando una persona está iluminada, eh, ya no es que es una persona compasiva, pero no tan sabia y no tan generosa, o okay. que una tiene una capacidad completamente desarrollada y otras, bueno, pues, bastante bien, pero no perfectas. Un Buda tiene todas las cualidades completamente desarrolladas a su potencial completo. Cosa que implica que el Buda de la compasión, que es Cheresic, también tiene el mismo nivel de sabiduría que el Buda de la sabiduría, que es Manjushri. Y tiene el mismo nivel de otras capacidades o cualidades. Así que en cierto sentido podemos decir que los Budas, una mente, cuando hemos desarrollado nuestro potencial más alto, vamos a tener el mismo juego de capacidades completamente desarrolladas. Sin embargo, antes de llegar a ser Budas, distintas personas en su camino espiritual a lo largo de lo, las muchas vidas, o sea, en el camino de ser un bodhisattva acercándose a la budedad, muchas veces hay algo que más les inspiró, la, más les motivó y que era algo que formaba una parte importante de su camino a lo largo de las vidas. Por ejemplo, eh, Tara se, se iluminó en forma femenina y tenía esta, este compromiso de, ser, de, de probar a los que dudaron y también de ser ella misma una inspiración para todas las mujeres que no es solo hombres que se convierten en Budas. No solo hay los Budas, también hay las Budas. Y no, esto fue su parte de su compromiso. No quiere decir que ella, de ser una, eh, una Buda, eh, cuya, cuya característica más marcada o más visible es la actividad iluminada, no quiere decir que tiene menos sabiduría o menos compasión que otros Budas. Simplemente que lleva con él, ella, ese ímpetu de, de aspiraciones para poder cumplir ciertas fun funciones para los seres. Y el Buda eh, de la compasión Cheresic tenía esta historia de muchas vidas de que lo que él Quería formarse, entrenarse, expandir, trabajar, intensificar, profundizar, estabilizar, extender, estabilizar Hasta finalmente ser un Buda fue lo de la compasión Una compasión intensa e incondicional Y por lo tanto cuando trabajamos con eh, visualizaciones de Cheresi con prácticas que tienen él como su enfoque, estamos conectando de un lado con este potencial, potencial dentro de nosotros que ese Buda representa en su forma repleta. También estamos trabajando con nuestra propia identidad y autoimagen. Y esto es un elemento muy importante de lo que se hace en las prácticas eh, de, de Vajrayana. Eh, y vamos a tener que hablar sobre esa función bastante. Otra manera en la que eh, recientemente eh, Ringo Tunku cuando estuvo en Puebla, estaba dando una plática eh, y sobre la compasión y de hecho Patricio estuvo allá traduciendo y varias creo que también asistieron a la plática y en esta en esta plática alguien le preguntó que, cuáles son algunos métodos que pueden usar sencillos para cultivar la compasión y él dijo que puedes pensar en alguien cuya compasión realmente admiras y te inspira. Alguien que tú reconoces, esta persona es muy compasiva. Piensas en esta persona y tratas de conectar con esta persona. Punto. Estos fueron sus consejos. Y yo quedaba pensando en esto que ¡Qué interesante! Nunca lo había escuchado planteado así. Y después, muy como entusiasta, fui con Rinpoche cuando estábamos cenando, creo, en el coche. Y le dije que que nunca lo había escuchado así. Y le dijo, pero esto es lo que estamos haciendo con Cheresic. ¡Así es cierto! <risa> Eso es lo que estamos haciendo. Estamos... Pensando en alguien cuya compasión es más allá de lo que podemos pensar. Pero pensamos en esto. ¿no? Pensamos en cómo él ve a lo, los seres, cómo él quiere cuidar, quiere, cómo él quiere como manifestar muchas manos para poder ayudar a todos. Pens, pensamos en esto y conectamos con, con con esta idea o esta sensación o esta imagen de la compasión. Y esto en sí forma parte integral de lo que estamos haciendo cuando estamos esta práctica del Buda de la compasión de Cheresic. Estamos abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y concibiendo, imaginando cómo es ser incondicionalmente compasivo y pensando en alguien que lo ha logrado ¿No? y como pasamos un tiempo con él pasamos un tiempo sentado con Chen Rezik, interactuando con Chen Rezik, y permitiéndonos sentir cómo es ser así y esto es más o menos lo que vamos a estar haciendo con esta práctica de cheresi Lo que implica es que estamos usando nuestra imaginación para el cultivo de la compasión. Y... una... Eh, un grupo de estudiantes... Eh, Universitarios fueron hace algunos años eh, A la India a tener eh, Una serie de diálogos Y, y reuniones con su santidad el Karmapa Y no, no eran budistas en absoluto Ni eran, eh, fueron sobre el budismo Las enseñanzas, eran sobre la sociedad global intercambiando la perspectiva budista y, y su santidad, el karmapa, hablando sobre diferentes puntos importantes desde su, su, sus ideas, compartiendo su visión. Y no hubo una sola palabra, quizás una vez dijo karma, como de paso, pero no hubo vocabulario, marcado como budista. Todo era completamente discurso normal. ¿De hecho? Pero en una de estas eh, reuniones anteriores tenían 12 eh, enseñanzas privadas con su santidad y todo el tiempo estaba hablando, básicamente estaba hablando de lo conectado que somos y qué implica para la sociedad global en cuanto a responsabilidad, en cuanto a la libertad personal, en cuanto a muchos temas importantes. Pero en la última sesión, de repente, en algún momento, su santidad empezó a hablar de, de la práctica de Cheresic. Que, que... Y yo miraba a la profesora, que es una amiga mía que trajo los estudiantes, como que, ¿qué está pasando? Porque había estado muy cuidadosa que todo el discurso fue completamente no budista y libre, ni, ni olía a budista. Pero de alguna manera, de repente, empezó a hablar de la práctica de cheresi. Y en el proceso de editar esas enseñanzas para crear un libro, ha sido una pregunta que he estado masticando. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Dónde cabe aquí, en, esta, en este planteamiento, la práctica de Cheresic? Y finalmente lo que, lo que vi mirando cuando lo tocó y en qué contexto, es que el, ese libro está, se llama, lo estamos poniendo ahora el título, Vivir la Interdependencia o Viviendo la Interdependencia. Y el libro empieza describiendo eh, una, una manera de reconocer las conexiones que ya es bastante común en... En muchos campos académicos, en la economía, en, definitivamente en las ciencias naturales, en la ecología, en, en, en muchos campos, la idea de que una, eh, un evento en un lugar afecta a otros eventos en otros lugares. La el hecho de que no estamos, no existimos como individuos independientes que nada, nadie realmente nos está afectando. Y mirando desde, el, eh, del, desde la perspectiva opuesta, nos damos cuenta que en realidad lo que somos está tan penetrado y saturado por la presencia de otros, que efectivamente los meros, los mismos términos yo y otro no son finalmente sustentables, porque comimos otros y después los otros que comimos convierten en nosotros, ¿no? Y las ideas que recibimos de otros los hacemos nuestros, pero también son de ellos. ¿no? Y a lo largo de una vida. Toda la perspectiva de la interdependencia que seguramente están familiarizados. Pero, ¿qué implica el hecho de que las clases sociales están absolutamente dependen del otro? Los poderosos dependen de los reprimidos de manera igual, ¿no? Y cada... Cada elemento de cualquier sistema afecta a los otros. ¿Qué implica para nuestras relaciones eh, globales, nuestras relaciones en la comunidad, nuestro consumo, nuestro trato del medio ambiente? Tiene mucha, muchas implicaciones, pero mientras lo vemos como una teoría interesante, fascinante, me encanta, lo vamos a usar para analizar lo que sucede fuera, mientras lo armamos así, no podemos vivir de acuerdo con esta realidad. Y el crisis ambiental es la prueba más burda y obvia de este hecho, que nosotros actuamos como si podemos extraer todos los recursos del planeta, podemos seguir consumiendo de manera completamente descontrolada y... No, no va a haber consecuencias. Actuamos como si nuestras, nuestras consecuencias paran hasta el alcance de nuestra vista, que muy obviamente cuando paramos y pensamos, no es cierto. Pero si fuera suficiente solo entender esto para nosotros cambiar nuestra conducta, no tendríamos un crisis ambiental ahora. No, no es suficiente tener esta información intelectual. Necesitamos cambiar la conducta. Y para cambiar la conducta, necesitamos sentir esta realidad. Y en ese libro, su santidad empieza describiendo la interdependencia. Y después nos empieza a hacer ver que mientras nos sentimos conectados, mientras no los sentimos aquí, no cambiamos nuestra manera de sentirnos, de relacionarnos y por lo tanto de actuar. Así que es absolutamente necesario después de entender sentirlo. Llevar bajarlo del cerebro al corazón y poder ver a otros y realmente sentir esta persona no es ajena a mí. Ni un Perro en la calle es agente, Que somos vinculados, formamos parte de un sistema. Y cuando una parte del sistema está corrupta o contaminada o dolida, duele a todo el sistema. Y, y, y ese momento en México es un ejemplo muy, muy obvio de, de este hecho. Cuando empezamos a sentir esto espontáneamente, naturalmente hacemos cambios en nuestra manera de relacionarnos de tomar responsabilidad ¿no? y, y de saturar la sociedad con, con una aceptación de nuestra cercanía natural ¿no? Cuando tomamos este paso en el contexto de la compasión parte de ese paso es de sentir, de realmente sentir empatía. No simplemente ver el otro y pensar, ah, qué pena, qué triste, no, qué lástima, sino de automáticamente, espontáneamente, naturalmente, ponernos en el lugar del otro. Uff, qué fuerte. Ya sientes lo que el otro está viviendo. No es yo aquí el allá, ya, ya, pobrecito. O como dice nuestra Dappel, pobrito. <risa> bueno, ya Lodro y Nagper también lo usan porque les gusta mucho. Ah, pobrito. <risa> que a mí también me hace se me hace muy lógico, pero bueno. Cuando tomamos este paso y re realmente sentimos la empatía se arma, muchas cosas en nuestra conducta van cambiando de manera completamente natural. Y compasión es una cualidad que no sirve tener muchas enseñanzas y haber armado un entendimiento muy, muy rico, muy fascinante, muy interesante de cómo es la compasión, y por qué es muy importante, y cómo nos sana de nuestro sufrimiento, y cómo... Esto... Es, es muy bueno tener ese entendimiento, pero cuando realmente tiene impacto, es cuando... entra al corazón, pero no puede quedarse solo en el corazón, sino se extiende por nuestras manos. O sea, la compasión tiene que llegar a la vida. Y la estructura de este libro fue precisamente los primeros tres capítulos o tres sesiones eran sobre entender la interdependencia. Las segundas, la segunda parte era sentir, cómo realmente sentirlo afectivamente. Y la última parte era sobre vivir la interdependencia. Y en ese último capítulo, en esta última sesión que tuvimos, estaba haciendo esto claro, por fin me llegó a mí claramente, que, no, que el, la compasión tiene que sal, salir, salir por los cinco sentidos tiene que llegar al nivel físico, tiene que finalmente externalizarse. Y que la práctica de Cheresik, así, y ahora finalmente estoy llegando a mi punto, la práctica de Cheresik es una práctica que, donde estamos usando la imaginación. La imaginación, que es una, una facultad creativa que involucra los sentidos. Imaginación puede ser visual, puede, podemos incorporar sonidos, pero cuando estamos visualizando ya hemos activado el, la facultad sensorial que predomina en la esfera humana, en, en nuestra experiencia, que es visual. ¿No? Nuestro sentido más agudo es, es, es la visión ¿no? y los oído, lo, el oído viene después, ¿no? estos dos, entre los seres humanos, estos son lo que usamos para vincular ¿no? más con, con el mundo que nos rodea. Y que con la práctica de cheresik estamos aprendiendo a Tomar esta, esta idea que nos puede inspirar, nos puede deleitar, nos puede despertar, llamar la atención, que es la compasión. Y mediante la sadhana empezamos a sentirlo y usando nuestra imaginación estamos asegurando que esta cualidad no, no queda dentro de nosotros, sino sale y se traduce en compasión activa. Y ya veo que pusieron la tanca. Eh, pues. eh, pueden ver que cuando imaginamos Cheresik, imaginamos Cheresik con una cara, una cabeza y cuatro manos. Y en, una, en otras enseñanzas de su santidad del Karmapa, cuando estaba dando enseñanzas en eh, Alemania, estaba dando enseñanzas sobre esta práctica y estaba enfatizando mucho este punto que la compasión tiene que ser activa, lo tenemos que poner en acción. Dijo que siempre todos sabemos o todos usamos esta visualización de Cheresi con una eh, cabeza y cuatro manos, esto ya nos está diciendo algo. Necesitamos más manos y menos cerebros. <risa> o sea, necesitamos actuar más y no pensar tanto, no quedarnos pensando tanto, sino más acción. Y la, la metodología de cultivar la compasión mediante la práctica de Chenrezig es una metodología que nos invita a incorporar lo cognitivo, lo afectivo y finalmente convertirlo en algo vivo, incluso con el cuerpo. Es una práctica que integra los diferentes aspectos de nuestro ser. Y cuando estamos haciendo la práctica, continuamente estamos, eh, tenemos diferentes eh, a lo largo de la práctica eh, como actividades mentales, actividades verbales y actividades físicas. ¿no? Las físicas en la, en la práctica de Chenrezig no son muy complicadas, pero sí tenemos instrucciones. En varios partos estamos poniendo nuestras manos así unidos como lo hace Chenrezig. ¿No? Y por una buena parte de esta sadhana estamos sentados así con nuestros dos, nuestras dos manos, las dos que nosotros tenemos en la posición de... en lo que Chenrezig tiene dos de sus manos. O sea... Las instrucciones están en instrucciones físicas, verbales y mentales y estamos continuamente en esta práctica, en la práctica de Tantra. Continuamente estamos. tratando de unirnos, unir estos diferentes elementos de lo que somos. Y aquí la imaginación, este elemento creativo que tenemos, tiene un rol en este proceso de integración porque estamos usando nuestra mente pero es una mente visual, es mental y visual simultáneamente. Esto es un, un aspecto de la imaginación que, que se usa mucho eh, en las prácticas tántricas. Y como el ejemplo que su santidad del Karmapa usó cuando estaba eh, explicando este elemento de la práctica de Chenrezig a, a estos jóvenes, explicó que, por ejemplo, que estaba diciendo que la eh, la práctica, la imaginación durante el, eh, la práctica de Cheresik lleva, nos lleva de pensamiento, de ideas, a sentimientos, a acción. Y lo hacemos mediante los cinco sentidos, para traer la compasión en la vida. Por ejemplo, visualizamos en nuestro, al nivel de nuestro corazón que tenemos un disco de luna. La luna, luz, es luz de luna en forma de un disco en, en el nivel de nuestro corazón. Y conectamos con lo que es la luz de la luna nos sentimos que tenemos aquí una luna. Y en, la, en el pensamiento indio y tibetano, y quite, quizás ahora nuestro, ya que vamos a estar pensándolo, eh, lo, los rayos de luz de la luna tienen una cualidad de, de refrescarnos. Eh, ahora no es el caso, pero cuando hace mucho calor, y sales en la luz de, de la luna, es que puedes sentir como si te estuviera refrescando. ¿Lo han, ¿Lo han experimentado? ¿Han percibido esto? ¿Alguien? No sé si Jalapa sea lo suficiente calorífico. Puerto Rico. <risa> Tenemos Lodro de Puerto Rico. ¿Lo has vivido? Ok. No comentario. <risa> Está bien. Esta es la impresión, pero mirando la luz de la luna, tiene algo muy, muy, muy especial, muy suave, ¿no? que tú puedes sentir puedes sentir aliviada. Y la idea es que podemos sentir un alivio, que nos como baja un poquito la temperatura, ¿no? la temperatura de la ira, la temperatura de las emociones perturbadoras que la luz de, de luna no, nos consuela y nos tranquiliza. Y la idea es que tenemos estos rayos, esta, este disco de luz de luna dentro de nosotros, pero queremos compartir, la luna quiere compartir su luz con todos. ¿no? Y podemos sentir que los rayos de luz, es, esto representa nuestra compasión y queremos que salga que llegue a quien lo necesite. Y como la luna, la luna no discrimina hacia quien llega. Llega a quien encuentra. Y quien encuentra envuelve y ofrece su luz. Y esta es como una... Podemos ver con esto la manera en la que está... Como el elemento visual sensorial de la imaginación nos puede empezar a mover que la compasión que, que intensificamos aquí pensando en nuestra compasión que quie, como rayos de luz de luna y lo intensificamos y después queremos compartirlo esto es una esto es el ejemplo que su santidad uso para hacerles como ver a gente que no han hecho la práctica de Cheresik y probablemente no lo van a hacer, eh, pa, pero para que ellos entiendan cómo es que se usa visualizaciones para movernos hacia afuera, para tomar la compasión que tenemos dentro y permitir que fluya hacia otros. Y esto es eh, como una una función importante de lo que estamos haciendo con todas las visualizaciones que tenemos. Y yo creo que para nosotros que llegamos eh, frescos a estas prácticas, los tibetanos los lo, lo, integran estas prácticas con la leche de su mamá. Lo están como integrando estas prácticas desde desde la niñez, ¿no? y ves a los monasterios tibetanos y ves las abuelas con bebés poniendo sus manos juntos cuando están frente a las imágenes de Chérez. Desde antes de que puedan hablar ya empiezan a saber que se unen las manos frente a esas imágenes. Así que ellos tienen este elemento muy, eh, muy integrado y para nosotros es una oportunidad porque nosotros necesitamos entender los beneficios, tener alguna idea de la ingeniería de estas prácticas para inspirarnos y animarnos a hacerlos, ¿no? Y esto es para, no, para nuestra cultura es muy favorable empezar a entender cómo es que hacer esta práctica donde estoy sentada imaginando cosas, cómo esto realmente puede, podría formar parte de un programa de formación seria en el cultivo de la compasión. ¿No? Y es porque una característica particular de la compasión es que se tiene que manifestar en este plano físico. Se tiene que manifestar y ir desde dentro de nosotros y actuar en el mundo. ¿No? Si tenemos una compasión, no que tanto queremos que todos dejen de sufrir y queremos realmente que no haya ya sufrimiento y esta compasión queda atrapada dentro de nosotros o estancada en nosotros o se queda en el cojín, esto no, no va a llegar a ser una compasión auténtica. Así que este elemento de moverlo y asentarlo en el plano físico, real, sensorial, es un elemento eh, crucial en el cultivo de la compasión. Y otro elemento que estamos trabajando es la identidad. pero Otro elemento eh, para entender la ingeniería de las prácticas eh, formales. Esta es, esta es una práctica que... Eh, Llamamos eh, práctica de sadhana O práctica formal eh, Sadhana eh, Es una palabra sánscrita eh, Siddhi es un logro Pero quiere, quiere decir literalmente Practicado ¿No? Siddha es una persona que practica Que ha logrado su práctica practicar viene de esta misma raíz sad y sadhana es lo que hay que practicar para tener logros Toda, todas esas palabras comparten la misma raíz sadhana es lo que hay que practicar para tener logros y esto es una práctica de sad, usando sadhana sadhana también se refiere al texto formal que normalmente se imprime, eh, los tibetanos imprimen así, los, eh, me voy a permitir tres minutos de digresión, que ojalá no sean cinco, pero los textos, ustedes tienen las hojas normales, no A5, lo que sí, sí, veo que sí, eh, en el Tíbet se, se usan textos de este formato. ¿Por qué? Eh, el budismo llegó al Tíbet en el séptimo siglo. Y cuando el budismo llegó al Tíbet, no solo que no tenían textos, no tenían libros. Hola, Aida. Uh -huh, llegó Aida. <laughs> <risa> eh, los tibetanos en el séptimo siglo no solo no tenían textos, no tenían papel, ni siquiera tenían alfabeta. Así que su primer encuentro con la, la literatura escrita fue con el budismo. Y fue importado de la India, textos de la India donde el budismo nació. Y en la India eh, no, no tenían papel, no tenían tecnología de impresión hasta la eh, coloniz colonización inglesa, pero usaban desde muchos, muchos, hace muchos, muchos siglos, usaban hojas, de un árbol de palma, un tipo de árbol. También usaban diferentes materiales, eh, la corteza de ciertos árboles, pero principalmente eran hojas de palma, y las tenían en esta, este formato. Y los tibetanos cuando recibían el dharma, recibían todo en textos más o menos... De esta forma, porque era una hoja que cortaron rectangular para que sea más regular, pero eran de esta forma. Pero el Tíbet, de tener contacto eh, cultural con China, una vez tenían algo que querían escribir porque tenían alfabeta que crearon para poder traducir textos indios, una vez tenían este anhelo, empezaron a importar, importar eh, papel de China junto con la, la tecnología de imprimir libros. Así que tenían todo lo que necesitaban para empezar a imprimir libros. Y ahora Laura, hola Laura. <risa> <risa> Luego te voy a preguntar sobre tu mamá, pero ahora no, porque estamos en Tíbet y es muy lejos. <risa> <risa> eh, pero eh, la, el texto que los tibetanos generaron eran de papel, pe, pero mantuvieron esta forma. Y escribieron en, en estos textos, esto es el texto en tibetano, de la, de la práctica. Y usaron estos, así que el texto se llama sadhana y la práctica también se llama sadhana. Sí, fueron tres minutos, no tan mal. Entonces, la... Um, la práctica de las prácticas donde se manejan sadhanas, eh, decimos que con la sadhana de Cheresic estamos intentando tener el logro de Cheresic, o sea, convertirnos en Cheresic. También podemos entender que nos estamos acercando al estado de Cheresic. ¿Qué implica esto? Esto es el momento donde estamos jugando con esta categoría eh, muy problemática de experiencia humana, que es la identidad. Y aquí en la filosofía eh, budista, eh, cuando em empezamos a hablar de la interdependencia, eh, lo que empezamos a ver es que donde yo termino y otros empiezan, es muy difícil indicar. Pensamos que yo termino aquí, en mi piel. ¿no? Pero todo lo que somos viene de otros. ¿No? Incluso el, al, al origen de la existencia de las primeras células que se empezaron a dividir dentro de nosotros, eran células, era este, esta unión ¿no? de células, de sustancias de dos cuerpos distintos, ¿no? de un padre y una madre. Pero decimos, esto soy yo. ¿Y qué es ese yo? ¿Cómo tú sabes quién tú eres, que no eres tu padre, no, no es tu padre ni es tu madre? Empiezas a tener un nombre, tener una identidad aparte. ¿Pero qué es esta identidad? ¿Qué, qué es la persona que tú eres? ¿Cómo te identificas? Un nombre no es suficiente. También te identificas como mexicano. ¿Hay alguien que no sea mexicano allá? ¿Todos mexicanos? Se empieza a ser un poquito complicado. ¿Qué tal si alguien es de una madre mexicana y un padre alemán, por ejemplo? Pues sí, eres mexicana, pero también eres alemán, ¿no? ¿Y qué tal, como en el caso de Lodru, si naciste en la República Dominicana y a los 14 años te vas a Puerto Rico? ¿Eres puertorriqueña? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres republicana, eh, dominicana? ¿Sí? ¿Sí? También, en las familias, ¿no? esto ya hemos, Claudia ya se va a aburrir porque hemos estado hablando mucho de esto en la última semana, pero dentro de la familia, muchas familias, tú naces no solo en una familia, sino la familia donde tú naces tiene una canasta de etiquetas. Y va repartiendo las etiquetas en los diferentes niños, hijos. ¿No? En la familia de Nangpel no, con 13 hermanos lograron en su canasta tener 13 etiquetas. Cada quien tenía su identidad particular, su característica particular. ¿No? También eh, la sociedad nos dice quiénes somos, ¿no? el género, cada cultura. Una vez tienes una forma anatómica de mujer o hombre, empiezan a surgir otras expectativas, otras etiquetas, otras cualidades que uno debe de estar manifestando, expresando. De acuerdo con cada cultura, el género forma una parte, una identidad muy, muy eh, que nos marca mucho. La nacionalidad, las identidades familiares, identidad que viene de nuestra eh, carrera, ¿Ah? estimada y licenciada. ¿Ah? así empezamos a esperar si una vez tenemos esta licenciatura ¿no? las cartas deben de ya la gente debe de dirigirnos dirigirse hacia nosotros con cierto respeto no porque ya soy licenciada ¿no? o vas a dejar tu trabajo de doctora ya no te dicen, ¿no? doctora, ¿cómo dicen? Doctora, apellido, doctora fulana, ¿sí? Doctora fulana, ¿no? O profesora fulana. ¿no? Esta identidad ya empe empieza, empezamos a identificarnos con la identidad. O sea, esas ideas que escuchamos de otros estas maneras de ser en ciertos contextos empezamos a creer que esto es lo que soy en todos contextos y una de las identidades que tenemos bastante bien arraigadas es que tenemos identidades eh, como malas como manchadas, como enojonas, como comelones, como flojos, como tontos, como pecadores, como hemos internalizado muchas identidades dolorosas y limitadas. Y estas identidades, cuando nos aferramos mucho a una identidad, esta identidad, por primero, no representa la totalidad de lo que somos, porque es, Mark, eh, eh, expresa un aspecto que puede ser relevante en un contexto, eh, pero no es la totalidad de lo que somos. Y el otro, el otro problema que empezamos a ver es que las identidades nos dividen. No eres solo un ser humano, eres mujer o hombre. No eres solo un ser humano, eres americano, español, mexicano. No eres solo mexicano, eres... Jalapeña. No. no eres solo jalapeña. Eres de tal y tal clase social. No eres solo de tal y tal clase social. Eres de tal y tal profesión. No solo eres de tal y tal profesión. Eres impaciente. Cualquier de las identidades marcan separaciones entre nosotros y otros. O sea, crean distancia. ¿No? Niegan la, la, el elemento compartido que es la base de la empatía. Y además, nos limitan. ¿No? Limitan nuestro entendimiento de nuestras capacidades. Y nosotros si miramos cómo funcionando, hemos escuchado mucho de, de niños que somos así, somos así, somos así, crecemos creyendo que así soy, aun cuando en los 90% o más del tiempo que no estás actuando de esa manera, pero así soy. ¿Mm? y creemos que nuestro potencial llega hasta acá y esto impide nuestro crecimiento porque pensamos que hasta aquí llego porque yo soy muy enojona yo no voy a poder más ¿No? y en, en situaciones ordinarias vemos que podemos querer hacer algo pero en el momento que pensamos que no podemos ya o no intentamos o cuando es un poquito complicado ya nos no, por el miedo nos restringimos no, por ejemplo si estás si tienes que saltar una, una brecha no, tienes que saltar al otro lado si, si tú empiezas a dudar y pensar que yo no, tú no vas a poder no vas a poder no, no das todo lo que tienes porque piensas que no vas a poder. De este, este es el elemento de la identidad que empezamos a trabajar en las prácticas eh, con las deidades. Nosotros no creemos que podemos tener una compasión incondicional. No lo creemos. Mientras nos identificamos con partes limitadas de lo que somos. Mientras, una identidad es una idea, es un concepto que tenemos, y que creemos que es lo que somos. ¿No? Las ideas, y esto es parte clave del budismo, las ideas tienen enorme poder en moldearnos. ¿No? Las ideas realmente crean nuestra realidad. Y empezamos a filtrar muchas experiencias mediante estas identidades que vamos armando. Y cuando estamos practicando con diferentes edades estamos dando espacio. Estamos soltando las máscaras y estamos dando espacio para ser una persona realmente compasiva, porque nos identificamos con esta capacidad. Y en el desarrollo de la práctica, va, pasa por etapas, con, en la práctica de Cheresik, al inicio, visu, imaginamos Cherezik o oh, vamos a necesitar comer, visualizamos Cheresic en nuestra coronilla así para mañana cuando o pasado mañana cuando tenemos la siguiente sesión vamos a subir la cámara porque hay muchos gestos que van más allá arriba aquí eh, pero la empezamos visualizando Cheresi como algo externo algo ajeno somos nosotros, y aquí, fuera de nosotros, encima de nuestra coronilla, hay este ser de enorme, intensa, inconcebible compasión, luminosa. Y después visualizamos que nosotros estamos recibiendo la luz de Cheresic, nos abrimos a su presencia, Cheresic empieza a llenarnos con su compasión hasta que nosotros nos convertimos en Cheresic y sentimos Cheresic. Y es un acto obviamente de imaginación que imaginamos cómo yo, es cómo yo sería si fuera Cheresic. Si fuera yo un ser cuya cuya esencia es compasión incondicional. ¿Cómo me sentiría? Y te sientes y estás recitando su mantra, conectando con, la, con su esencia en forma de sonido, estás visualizando su forma y estás intentando sentirte cheresik ¿Qué es conectar con esto y verte así? ¿Mm? Y esto es en, el, en la sucesión de las prácticas tántricas, así empezamos. Y es un espejo de lo que estamos haciendo con toda la práctica budista. Empezamos desde refugio en adelante. Refugio al inicio, refugio es externo, es ajeno. Tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha como tres joyas que no sea yo que estén fuera de mí, que sean externos, ajenos. Y lo hacemos con el propósito de convertirnos en refugios. ¿No? Esto es el parte de la... Nuestra práctica es la causa y el resultado es que nos convertimos en esto. ¿No? Superamos y hacemos que desaparezca esta brecha entre nosotros, y lo, las fuentes de refugio. Y con la práctica de Cherezik estamos llevando a cabo esta misma transformación. Al inicio, vemos Cherezik que representa nuestra propia capacidad, una capacidad que compartimos absolutamente con todos los seres y por lo tanto con los Budas. Esta capacidad de poco a poco extender, extender, extender nuestra compasión hasta poder realmente incluir todos de manera igual. No todos los seres humanos, no solo los humanos y los animales en, esta planet, en este planeta, todos los seres en este planeta, más todos los planetas donde haya seres. ¿no? Así de, de vasto. Una compasión inconcebible y una compasión que está dispuesta a, a dar todo lo que uno tiene por un solo ser, entendiendo que luego habrá seres incontables y vamos a tener vamos a seguir teniendo vidas y vamos a se, seguir sirviendo a los seres. Esta intensidad de compasión. Forma parte de nuestra naturaleza que no hemos cultivado todavía. Pero es compartido con Cheresic. Y empezamos la práctica sintiendo que esto es mi potencial, pero en mí es un niño, un infante. Aquí tengo el adulto. Y mediante la práctica activa, consistente, inspirada, no, real, eh, vamos poco a poco despertando estas capacidades en nosotros y expandiéndolas. Y el proceso es de literalmente estar haciendo que nuestra compasión sea cada vez más acercada a la compasión de Cheresic, o sea, de realmente estar convirtiéndonos en Cheresic. Pero, uno de los obstáculos principales que encontramos es que no creemos que somos cheresik. Y esto es algo que vamos trabajando con la imaginación, con las visualizaciones, mientras realmente estamos creando este, este, el contexto de la práctica es un contexto limitado porque estamos dentro de la sala estamos en un cojín no estamos llegando a los planetas alejados para, ¿no? para aliviar todos los sufrimientos es un contexto que creamos y llenamos este contexto, alcanzamos todos los límites del contexto que visualizamos expandiendo nuestra compasión, nuestro amor hacia los que visualizamos con el motivo de seguir expandiendo cada vez más. ¿No? Y así se, se juntan el trabajo con la identidad, la imaginación, de sentirnos más, esta capacidad afectiva de, de, de imaginar cómo sería ser cheresic, ¿no? Y estamos trabajando con la integración del cuerpo, palabra y mente, para integrar ideas, emociones y acción en el mundo. Y esto básicamente es la, como el contexto y la, la metodología que vamos a eh, empezar a implementar desde la siguiente sesión.